Familia Niner, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Los saluda su amigo y servidor, Pablo. Eh, un placer, como todos los lunes, saludarlos a todos y cada uno de ustedes aquí en, en, en YouTube. Y también les mando un saludo en iVox y en Spotify. A todos los que me están escuchando, eh, contento porque ya este, se hizo el sorteo de mayo, ¿no? Y, y se llevó el vaso, el porta credenciales. Y, el, y el, eh, los guantes, el buen eh, Roal Torres de Chihuahua. Hasta allá van a ir, hermano. Muchas gracias, Roal. Que es de los que más a, apoya la plataforma ¿no? en, lo, en los en vivos. Este es miembro del canal. Mu, muchísimas felicidades. Allá, creo que me parece que presidente del club 49ers Chihuahua. Que cumplieron 5 años a, apenas. Creo que lo tuvieron su aniversario. Hasta el anuncio aquí. Este, no, pues qué chido que se lo ganó. Siempre me da gusto todos los que se lo han ganado, sé que son Niners los premios que hemos regalado aquí, que hemos dado eh, con el apoyo de Germán Robles del de, de Club 49ers México, Hugo Montero, la banderota de, de, de, de México, de, de siempre fiel que voy a regalar para el juego de los Niners. Eh, pues un montón de gente, ¿no? Se me van los nombres, pero pues el, quien me donó el jersey que regalamos alguna vez. Este, las placas estas de Francisco de allá de, de, de, de, de Michoacán. Eh, y, y un montón de cosillas ahí y se viene el sorteo de junio así que esténse atentos porque este, pues vienen más cositas no estamos haciendo todo el esfuerzo para poderles dar más regalos a todos los que apoyan a esta plataforma dedicada a los 49ers redes sociales ya saben ahí aparecen abajo eh, también está el botoncito de unirse para que sigan volviéndose miembros de canal 49 recuerden que entre más antigüedad tengan pues voy a empezar a ver cómo, cómo voy premiando a esa, esa fidelidad a esta plataforma ¿no? Este, también está el botoncito de super tanks para los que quieran dejar un comentario también con aportación para seguir eh, creciendo. Se vienen cambios. Este año tiene que ser épico, tiene que ser único porque vienen los 49ers a México. Entonces pues, vamos a tratarle de meter lanita a toda esta producción. ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué más? Pues son los avisos que tenía que darles, creo. Sí, me parece que sí. Y pues vamos a entrar de lleno con los temas que hay en, en el tintero. no eh, Antes de entrar con el, con el, con el que nos <ríe> atañe esta semana... Pues hablemos un poquito de, del señor que ya muchos eh, creo que han estado dando huevita, el señor Divo Samuel. No como jugador, sí como persona. Por ahí estuvo en un juego de los Guerreros de Golden State, ¿no? Estuvo ahí con, con Jason Barrett, Las cámaras lo enfocaban y así, así como que, como que no quería que lo vieran. Si no quieres que te vean, no te pongas en primera fila, valedor, ¿no? Entonces, pues ahí se pone. Y luego va en el avión y así como que muy, muy... Y ahora sí ya en el plan diva ¿no? Así como sorprendido el señor divo Samuel de que, de que no, no lo dejan en paz, de que lo están fotografiando, de que lo están filmando. O sea, sí ya, ya divo ya perdió el suelo gachamente, ya se siente un rockstar. Y la neta, yo por mí, pues que le camine, ¿no? Si va a estar con esa actitud, por muy bueno que sea, la neta qué hueva, que hueva que empiecen a tener ese tipo de actitud de los jugadores. Me da, me da mucha flojera cuando empiezan a hacer ese tipo de cosas. Y aunque yo admiro y quiero muchísimo a Diego Samuel por lo que le ha aportado al equipo, ya que se deje de payasadas y que se ponga a eh, solucionar sus problemas de contratos, va a estar o no va a estar. Y si no, que no le anda jugando ahí al, a la diva Samuel, ¿no? Pero bueno, ya mejor me callo los hocico porque si no, un día me van a partir, me lo van a partir los jugadores. Este, ya saben que están los OTAs, ¿no? Las, las, las, los entrenamientos organizados. La gran mayoría de los jugadores ya están ahí. Obviamente, Divo Samuel no se está presentando. Jimmy Garoppolo tampoco, pues por la, la, la cuestión del hombro. Pero se están hablando cosas muy buenas de Trey Lance. Está hablando de que está, está demostrando cosas eh, importantes, ¿no? Por ahí, uno de los que habla bien de él es George Kittle, que dice... Tienen que ver lo que va a poder hacer este hombre, ¿no? Los, los va a dejar eh, pues callados o, o los va a sorprender, pues... Coach de corebacks, perdón, etcétera, etcétera. Entonces... Pues parece que lo de, lo de Trey Lance va pintando bien, ya veremos hasta que empiece la, la, la temporada, pero me parece que lo está haciendo bien el chavo y yo la verdad le deseo todo lo mejor, ¿no? Ya hice el análisis de la semana 1, ¿no? Hemos estado hablando, desde que salió el calendario hemos estado hablando de lo que, de lo que se viene para esta temporada, les hice así mi bote pronto, luego el, el lunes pasado hablé también un poco del, del, del calendario y ya el jueves pasado empecé a analizar a los rivales, empecé con la semana 1, que son los Osos de Chicago, por ahí dejé el video, los viendo, miren, neta se los recomiendo. Estos análisis son a profundidad de cómo vienen los equipos que vamos a enfrentar, porque luego ya llega la temporada y nadie trae idea de, de qué onda, cómo vienen los Osos o qué onda, cómo vienen los Seahawks o cómo vienen los Broncos o cómo vienen los, no sé, los este empacadores, bueno, los Santos o los que nos toquen. ¿no? Voy a ir haciendo el análisis equipo por equipo a profundidad para cuando ya se venga la temporada y nos toquen esos rivales ya solamente complementar con las actualizaciones. Pero estos, estos programas son muy importantes para los que queremos hacernos una idea de realmente contra qué nos vamos a enfrentar en este 2022. Entonces ya está colgado el de los Osos de Chicago. Aquí les dejo el link para que lo puedan ver y, y, y pues ahí ustedes sabrán qué tan duros vienen los Osos o no. Pero bueno, este jueves nos tocan los halcones marinos de Seattle. <risas> Va a estar bueno porque los vamos a enfrentar dos veces en la temporada. Va a ser la semana 2 y me parece que la semana 15. Pero el jueves no se lo pierdan. Va a estar bueno hablando de los Seahawks que vienen debilitadones. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Vamos a entrar de lleno con el tema porque tampoco me quiero extender mucho. Este, pero pues ahora sí hay chisme para ti. ¿no? Hay chisme. Se armaron los fregadazos. Se armaron los ingadazos. ¿no? Este, como, en la, como en la arena México. Y resulta que... Eh, Grant Cohn, ¿no? Este, este, no sé cómo llamarlo, si analista, reportero, insider, eh, escritor, eh, no sé, de los, de, de los 49 de San Francisco, porque pues tiene acceso ¿no? a, a, a, al equipo. Eh, tuvo una reunión ahí virtual con el señor Jevon Kinlow y no salió nada bien. Un meeting que organizó John Lynch <ríe> y no salió nada bien. Hay antecedentes de todo esto. Ahorita, miren. Grant Cohn es, es como un reportero, les digo, un analista que ha estado con los 49 desde hace ya tiempo. Eh, hijo de un señor llamado Lowell Cohn, también que era, era escritor en, en de, de San Francisco Chronicle, que es como un periódico muy famoso en, allá en la Bahía. Pero desde su papá, pues ya siempre eh, se han caracterizado por tirarle una especie de hate al equipo. ¿no? Eh, y esto pues es como bien complicado de, de, de, de revisar, ahorita les, les explico por qué. Pero pues es hijo de este señor y pues tal vez por algo de nepotismo, amistades, no sé. Eh, tiene ahí acceso a poder escribir sobre los 49ers, digamos que oficialmente. Y pues es que el señor Grant Cohn se avienta unas que le encanta andar incendiando, echando chispitas, ¿no? Para que se prenda el fuego. Y tira mucho a muchos jugadores. De repente creo que se le va de más la crítica. De repente creo que se mete o tira adjetivos o tira frases que no están nada chidas. ...en su afán de generar contenido... ...porque pues, al final tiene muchos seguidores... En, ...en Twitter, en YouTube... ...Facebook y en las demás redes sociales. ¿no? Entonces si tiene voz, si tiene voz... ...hay mucha gente que sí lo sigue... ...yo soy uno de los que lo siguen... ...no porque esté muy de acuerdo con él al 100%... ...pero me parece que hay cosas que él sí ve... Que, ...o que dice que muchos no se atreven. ¿no? Y, y aunque no siempre estoy de acuerdo... ...pues a veces, a veces sí. Y... Pues ya la traía con Jabón Kinlow, ¿no? Todo ese es el contexto, nada ¿no? más para que vean quién es Grant Cohn. No, Grant Cohn es esta parte, esta parte de la crítica de la prensa de, de, de San Francisco que le ha tirado a muchos jugadores y dentro de ellos pues, a Jabón Kinlow, ¿no? Por el otro lado, pues ¿quién es Jabón Kinlow? Pues tacle tackle defensivo o liniero defensivo de los San Francisco 49ers que llegó como una flamante 14 pick global en 2020, ¿Fue? Y pues nomás no hemos visto nada del señor Jabón Kinlow debido a sus lesiones, constantes lesiones de rodilla. Entonces todos los señores se, se, se pusieron a platicar en redes pero ya se traían pique. Y resulta que Crank pues, ya se había aventado unas, Jabón eh, Kinlow en algún momento dijo que, que Kinlow tenía una rodilla de un señor de 80 años. ¿no? Entonces creo que esto no le causó nada de gracia a Kinlow y ya lo traía, ya lo traía ahí entre ceja y ceja porque pues obviamente quién lo ha estado batallando con esa rodilla y sabemos que más allá de la burla o lo que sea pues no está chido burlarte de algo que sabes que, que le está costando trabajo a alguien y que tú no sabes cómo está trabajando y cómo estás forzando por salir de ese problema y que de repente te tiren un... tienes una rodilla de 80 años y aparte criticar el error que cometió San Francisco al seleccionarlo en una primera ronda pues eso calentó a Kinlow ¿no? yo soy de los que coincide que Kinlow no la primera ronda toda vez que tenías a Tristan Wirfs etcétera, etcétera. ya Von Kinlow llegó a hacer nada y lo más probable es que se va a terminar yendo del equipo sin pena ni gloria y yo coincido también en esa parte con, con Grand Cohn pero Kinlow pues se calentó, entonces en algún entrenamiento se habla ¿no? dicen los chismes las malas lenguas, algo que confirmó incluso Cohn y también creo que Kinlow se lo encontró ahí como en el campo de entrenamiento o bueno, en las instalaciones y se le acercó Kinlow y le quitó su gorra que traía Grant no así como en modo intimidatorio y pues eh, eso pues calentó todavía más a Cohn del otro lado y entonces eh, se vino esta como pequeña riña no yo no sé por qué organizó este meeting Lynch tal vez queriendo eh, limar esparizas pero pues luego luego se le fue a la yugular eh, a Kinlow muy sarcástico, ¿no? De una manera como muy. Desde que lo saludó, o sea, si ¿sí ya vieron la entrevista, desde que lo saludó, yo sentí como muy incendiario a Grant Cohn. Pues Kinlow se encendió así, ¡pum! ¿No? O sea, y le empezó a decir un montón de insultos y un montón de cosas a Cohn. Básicamente no lo dejaba hablar. Le dijo pocos, ¿no? Le dijo que era un no sé qué. Le dijo que, que se le había arrugado no sé qué cuando lo vio. Que se puso pálido, que no sé qué. Cone le decía a Kinlow, no te tengo miedo. ¿Tú crees que te tengo miedo no te tengo miedo? Y Kinlow le decía, no me importa si no me tienes miedo. Eres esto y esto y esto. O sea, se, se puso realmente brava la cosa. Eh, llegó un momento en que Kinlow ya de plano se desconectó. Siguió diciendo un montón de cosas. Cone le decía, ¿tú crees que los 49 estén orgullosos de ti, de tu comportamiento? Y más se a Kinlow. Total, que Con terminó cortando la, mejor la entrevista porque ya, ya Kinlow ya, ya estaba en otro... Ya lo habíamos perdido. Y, y, y pues esto se volvió todo un, una bola de nieve muy grande. O tal vez no tan grande, pero sí se sí, hizo mucho ruido en internet con todo esto que pasó. Kinlow siguió hablando en redes. Con siguió hablando en redes. Supuestamente hubo un... Después se vol, bueno, Con dijo que se habían vuelto a, a juntar y que se habían... Reconciliado y luego lo desmintió este, Kinlow en fin, se armó el chisme los 49 no se han pronunciado nadie, ni los coaches, ni la directiva, ni nadie ante esta situación la cual pues miren no sé, no sé qué lectura darle porque eh, si bien no, como les decía no estoy de acuerdo en, en cómo Cohn ha manejado muchas de sus críticas hacia el equipo a veces pareciera que pues, todo lo que hace San Francisco está mal lo cual no estoy de acuerdo. Yo creo que hay muchos, ha habido muchos aciertos en la era Shanahan Henlich y también ha habido muchos errores, como en todas las organizaciones. Pero sí, Cohn, pareciera que el 80-90% de todo lo que dice es tirarle a San Francisco y tirarle. Pareciera más un hater que realmente alguien que está del lado del equipo. Pues Al final te están dando de comer, ¿no? te están abriendo las puertas de tu casa. Pues no tendrías por qué tú estar criticando todo, todo el tiempo, ¿no? Tampoco se trata de ser porrista y aplaudirles todo y así como que, ah sí, ¿no? Todo está bien y bravo, 49 es como aficionado, al menos yo, creo que no, tampoco está chido, no es que podamos cambiar nada, pero también hay que ser, netos, hay que ser honestos, ¿no? No hay que nomás decir que todo está chido cuando no lo está, ni tampoco eh, tirarle a todo siempre cuando tampoco está tan mal, ¿no? Entonces creo que Con no ha tenido un balance chido en, en, en esa situación. Y creo que pues la neta va a sonar mal, pero yo creo que se lo ganó. Alguien en algún momento se lo tenía que decir y se lo dijo Kinlow. Alguien te lo tenía que decir y yo te lo voy a decir. Y se le fue, ¿no? Y le dijo, saca mi nombre de tu boca y no vuelvas a hablar de mí. No me conoces, no sabes qué onda. Y Con pues ya sí se veía así como bastante nervioso. Pues ya. Entonces yo creo que que, que, yo creo que la prensa, en donde sea ¿no? y de lo que sea, pues sí tendría que tener más tacto cuando hablas de algo. No es que no puedas hablar de algo, no es que no puedas hablar del bajo rendimiento de, de Kinlow o de sus problemas de rodilla, pero siempre hay que hacerlo como desde el respeto. Yo se los he dicho muchas veces, ¿no? inclusive con el tema Garópolo. Está bien que lo critique, critiquen, no critiquemos, que digamos de sus deficiencias, que hablemos de lo que está mal, pero siempre desde el respeto, ¿no? Eh, como a lo que le pasó a Divo, que ya lo estaban amenazando de muerte y que, no, o sea, ya ahí es cuando ya se pierde totalmente la idea de lo que hay que hacer eh, y creo que a Cohn se le pasó la mano creo que hay que hablar con, de repente con más respeto de los jugadores porque al final pues es el equipo que apoyamos con afición ellos son los que le están dando chance chamba entonces pues tratar de ser críticos pero más con respeto y se le fue la pata a Cohn y no más con él con muchos porque luego salieron muchos jugadores apoyando a Kinglo ¿no? obviamente Ari armstead George Kittle Divo Samuel Brandon Ayuk Um, ¿Quién más por ahí salió a hablar a favor de, de creo que Berret? Alguien, no sé. Pero salieron varios jugadores ahí a apoyar a, a Jabón Kinlow. Obviamente. Eh, ah, pues hasta Dante Peris, que ya con los 49, ¿no? Por ahí sacó unos tweets pues Obviamente diciendo, no se vale que este tipo de gentes tengan acceso al equipo. Y, y que siempre estén viviendo de lo que decimos. Incluso Ayuk dijo, no este... No te eches para atrás, compadre, ¿no? Ya lo soltaste, ahora no te hagas la víctima. Ahora sos, sostén lo que dijiste y, y, y afronta las consecuencias. Y luego Con salió con que, no, pues es que yo igual ya me puedo retirar, me puedo ir a decía, si a mí me toca aquí, luego me retiro y me vuelvo millonario. Y entonces todo esto pues, calentó más los ánimos. Toda la situación está tensa ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Yo cómo lo veo. Les digo, está mala la crítica, así, de manchada y de. Y de, y de hiriente no como como suele ser Grand Cone. pero yo creo que también pues volvemos a, a este tema de las generaciones de cristal no en la antigüedad hace muchos años se le iban a la yugular a los jugadores y, y neta que eran unas cosas feas no Nada más en el americano en un montón de deportes y los jugadores aguantaban vara simplemente el año pasado los dos años pasados y también es de mentalidades, Como, o sea, no nomás con un montón de gente, ¿cómo se le ha ido a Jimmy Garoppolo a la yugular? Y el señor, tenemos que admitir que ha sido un caballero, que nos ha enganchado, que ha dejado que todo fluya, y él sigue su vida y él trabaja, bueno o malo, nefasto o no nefasto, el señor ha sido inteligente y ha sabido cómo comportarse con la prensa. Inclusive recién eh, Trey Lance aventó una muy chida, ¿no? le, le preguntaban que... Pues que qué onda, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal que no era lo que se esperaba y todo esto? Y él dijo, miren, le dijo a la prensa, con todo el respeto que me merecen y desde el lado más respetuoso que puedo decirlo es la verdad es que no me interesa lo que ustedes piensen. O sea, yo no juego para lo que piense la prensa, yo juego para lo que piensan mis compañeros, mis coaches. Ellos son los que me preocupan lo que estén pensando. Ustedes los respeto muchísimo, sé que es su trabajo pero no me interesa lo que ustedes estén pensando. Y creo que fue una manera bien inteligente y bien, bien eh, astuta de poder salir de ese, de, ese, de, ese, de, esa, de ese cuestionamiento y hasta con palmas, ¿no? Los dejó callados porque es la neta, pero aquí no se le fue. Y a veces creo que estas nuevas generaciones no están muy... Eh, son muy susceptibles a la crítica, ¿no? Ya no les puedes decir tantito porque ya están chillando y ya están llorando y ya no les gusta y entonces ya me enojo y entonces te grito y entonces te insulto. Y se puede hacer, y lo hizo Kinlow, pero creo que hay que ser más inteligentes en ese sentido y no engancharte con un personaje de este tamaño, ¿no? no hacerle caso, dejarlo que siga hablando. Tú hablas en la cancha. El problema de Jabón Kinlow es que no ha hablado en la cancha. El problema es que Grand Cohn, con todo y todo su... su Cinismo y, su, y lo que tienen, tiene toda la razón, al menos desde mi perspectiva. Jabón Kinlow no ha hecho absolutamente nada. Y si Kinlow lo quiere callar, no lo va a callar así y no lo debe de callar así. Lo tiene que callar en el campo. Y esta temporada para Jabón Kinlow es oportunidad de callarle el hocico a Grand Cohn y a todos sus críticos. Y demostrar que sí es eh, lo que se ha esperado de los 49, ¿no? Porque así yo creo que no va a solucionar nada. Eh, y, y creo que ambos, en resumen, creo que ambos se equivocan. Ya Von Kinlow se volvió loco. Grant Kong, creo que aprendió una lección. Creo que tiene que medirle más a cómo avienta las cosas para no generar este tipo de problemas. Y por ahí, si sigue así, pues igual lo terminan vetando, ¿no? No sé. Y se va a tirar hate desde otra perspectiva. Ahora, por ahí yo también leía comentarios, nada más de los aficionados Niners. Obviamente, la gran mayoría de la afición de Niners está con Kinlow. Pero yo leía aficionados de otros equipos en Nueva York, en Washington, y decía eso no es nada. O sea, si quien lo cree, que Grand Cohn es manchado, no ha jugado allá. Allá no aguantaría y saldría chillando porque hay prensa que es más dura en Green Bay. No hay prensa que es mucho más dura y yo no sé si quién lo aguantaría ese tipo de presión. Porque la neta, lo de Gran Con, con todo y todo, tampoco es como que se haya manchado mucho, ¿no? Sí se manchó, pero tampoco al grado que se manchan en, otros, en otras prensas que meten muchísima más presión por lo que representan las ciudades, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el chisme, carnales. Y yo no sé qué conclusiones saquen ustedes. Mi conclusión es, como crítica, ya sea prensa, ya seamos aficionados, que tenemos una cámara o tenemos un micrófono... Eh, lo que sea o aficionados que tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad de postear en las redes sociales o aquí comentarios en, en, en YouTube Siempre tratemos de ser más respetuosos. Se vale criticar, ya lo he hecho muchas veces, se vale criticar, se vale decir en qué estamos o no estamos de acuerdo, pero siempre desde el respeto. Cuando ya empezamos a poner apodos, cuando ya nos empezamos a pasar de la línea, es cuando se vienen estas cosas, ¿no? Creo que la lección es esa. Creo que hay que ser más respetuosos para que tengamos el respeto de, del otro, ¿no? Y podamos tener una conversación eh, civilizada y bien. Y pues creo que hay jugadores que no, tienen, no están preparados mentalmente, ¿no? Yo creo que King Love... Eh, no está preparado no estuvo preparado nunca para jugar en la NFL ni física ni mentalmente y, y, y lo ha dejado muy claro, No, espero yo equivocarme no espero yo, llevo dos años ese es el tercero, espero que este tercer año King Love sea lo que hemos estado esperando, no nada más un dinero más de rotación, no, o sea no se vale que nada más ahí tenga sus participaciones todo, y con eso justifiquemos un catorceavo pick global, pues no King Low tiene que ser dominante, King tiene que ser un estelar eh, y King tiene que ser al menos llamado a, a, al tazón de los profesionales y tener números muy pero muy buenos para justificar que fue una primera ronda y un 14 por 14 avo pick global. Si no, terminará siendo un bust y ojalá que eso no suceda. Entonces, respetémonos entre todos y... Pues ojalá la directiva ponga más atención a los jugadores que va a draftear en el futuro. Porque no podemos seguir tirando a la basura primeras rondas. Pero bueno, carnales, eso es lo que les quería decir. Eh, y pues bueno, hasta aquí corto el podcast. Eh, nos vemos el miércoles en Twitch. Miércoles en Twitch, 6, 6 y media de la tarde por ahí. A veces... Llego un poquito más tarde, no se me desesperen Ahí, ahí nos vemos, ya he estado constante El, el miércoles ahí estuvimos cotorreando ¿no? La banda twitchera que sigue ahí El jueves, canal 49 A revisar a los Seahawks Cómo vienen, cómo se han armado Cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas Qué agarraron en la agencia libre Qué agarraron en el draft, quiénes se fueron Quiénes llegaron, etcétera, etcétera Y tener estos panoramas más claros Les repito, está el de los Osos de Chicago, ya lo subí el jueves pasado Y vienen los halcones marinos y, este, y pues ya, nos vemos el siguiente lunes para el podcast, pero esta semana es el contenido. Ya van para allá los regalos de, de, del buen Roald Torres. Eh, Miguel Ramírez Hida te llegó tu regalo por favor hermano comunícate mándame foto todo, ando preocupado porque no he sabido nada de ti, no quisiera yo que se haya perdido ahí en el limbo el regalo para saber qué hacer, ¿no? entonces porfa mándame, repórtate, mándame tu foto Leo Murillo también te mandé tu placa, no me has mandado nada, ya te llegó, ya sé que ya te llegó pero no me has mandado la fotito, ahí te la encargo pero bueno, les mando un gran abrazo a todos señores cuídense mucho, gracias por estar aquí en el podcast, botoncito de unirse vuélvanse miembros de los de Canal 49 Super tanks, Ayuden a seguir creciendo esta plataforma. Redes sociales ya se la saben. Y nos vemos el próximo jueves en Canal 49. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Condainers.